Hola buscadores, me han hecho una pregunta sin saber que me estaban haciendo dos, <ríe> en realidad. La pregunta ha sido por qué cuando entras en el mundo espiritual o en el camino espiritual aparece más karma, aumenta el karma. Vale. De entrada os digo, es cierto, ¿eh? cuando se entra en el mundo espiritual aumenta el karma, pero aumenta de dos maneras. Por eso digo que son como dos preguntas. La primera, en todo caso, sería ¿por qué cuando, digamos, entras en el camino espiritual cada cosa que haces tiene más valor y por lo tanto genera más karma para más adelante? Esta es una. Y la otra es ¿qué pasa? Acabo de entrar en el mundo espiritual y me están dando bofetadas por todas partes. ¿Ha aumentado mi karma o qué? Fijaos que son dos cosas diferentes. Sí, tienen que ver con lo mismo, claro, pero eh, es cierto. Las dos cosas son totalmente ciertas. Vamos a la inmediata, porque es la que más se nota. La otra se supone, pero no la vas a ver hasta dentro de un tiempo, no la vas a notar. Y encima no sabrás el qué pasa, el por qué. Pero la primera sí. Y es cierto, cuando entramos en el camino espiritual, cualquier camino espiritual, no, no, no tiene por qué ser uno en concreto, da igual. Cualquier camino que tú sigas, si eres realmente um, fiel contigo mismo, si sigues las normas de ese camino, ¿vale? Si, vamos, que si lo haces bien, de verdad, vas a notar como que te llueven más bofetadas que antes. Habrá más problemas que antes, sea con la relación con la gente que es hasta cierto punto todo el mundo lo puede entender, puesto que nadie te entiende <ríe> cuando entras en el camino espiritual. Estás haciendo cosas muy raras para todo el mundo y además que no tiene mucho sentido para la mayoría de la gente. Entonces o te rechazan o, o se preguntan si estás loco o algo así. Pero no me refiero a eso. No, no, no, no. Es que te pasan más cosas negativas. Y eso tiene una razón de ser importantísima. Y hay que asumirlo. No hay ni excusa ni posibilidad de escaparse de eso. ¿No? Sí que es verdad que habrá personas que tendrán, se notará mucho karma, otros menos, ¿vale? Pero es porque lo que se está haciendo es agotar el karma. Cuando entras en un camino espiritual, se supone, ¿no? y si no, ya te enterarás que va por ahí la cosa, que es para ayudar a los demás. El camino de crecimiento personal o desarrollo personal, desarrollo interno, tiene diferentes nombres, no pasa eso porque es un camino egoísta para estar mejor uno mismo, para que le funcione mejor la, el trabajo, el dinero, la salud, las relaciones, para sí mismo, eso es egoísta y punto. Pero en el camino espiritual, no se puede llamar camino espiritual si lo haces para estar mejor, por poner un ejemplo tonto, sencillo, cuando entras a hacer yoga... La mayoría de las veces lo haces porque te han dicho que es sano, porque te notas mejor, porque te lo recomendó el médico, porque lo hacen tus amigas, da igual. Pero es siempre un motivo egoísta, personal. Y no es que esté mal hacerlo. Si estás mal de salud y haces yoga, pues está perfecto. vale Pero eso no es un camino espiritual. No el yoga, lo que tú estás haciendo. Bien, pues en el camino de crecimiento personal no hay diferencia realmente de si lo haces o no lo haces. Pero cuando entras a un camino espiritual siguiendo lo que se llama una sadhana en yoga o siguiendo una, la cábala, pero profundamente, no simplemente escuchando vídeos, ¿vale? Uh, o, bueno, cualquier cosa, cualquier camino que sea espiritual y que lo sigas porque lo crees, lo sientes de verdad, hay, tiene uh, está siempre metido dentro del ADN de ese camino espiritual que no puedes continuar avanzando si no ayudas conscientemente a la humanidad de alguna manera dentro de tus fuerzas de tus posibilidades de acuerdo pero algo tienes que hacer entonces al hacer cosas para los demás se te plantea un problema fácil cómo puedo ayudar a los demás si es que me estoy pasando toda la vida trabajando como loco para poder sobrevivir verdad no digo que te pase a ti, pero eso es una de las posibilidades. O sea, que estés tan limitado por tus razones kármicas, porque si estás trabajando tanto y ganas poco y te cuesta tanto sobrevivir, es porque hay una razón kármica y hay un problema de lo que hiciste anteriormente y por eso ahora no estás tranquilo, holgado y pasándotelo bien. ¿Mm? Seguro. Entonces, si tienes. Un, un fardo kármico, una mochila llena de piedras kármicas detrás, colgando de ti, la única manera de poder ayudar a los demás es haciendo sitio, en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tu energía, en todo. Y para hacer sitio, el karma, hay que agotarlo. O sea, hay que pasar el karma. De ahí que normalmente cuando entras en el camino espiritual, se aumenta la carga kármica, eso se ocupa el alma, tu alma se ocupa, de darte como más, venga, va, tienes que aprender eso, tienes que hacer esto, tienes que pasar esto, tienes que... Se te acelera la historia. Precisamente porque quitando las piedras de tu mochila podrás ayudar a los demás a llevar las suyas, por ejemplo. ¿vale? Una manera simple de decirlo. Es cierto, pues, que cuando entras en un camino espiritual se aumenta tu carga kármica. Pero no porque haya aumentado, que haya más, no. Simplemente porque se quiere acelerar el tiempo de proceso y, por lo tanto, en menos tiempo pasan más cosas, ¿vale? O sea, no, no aumenta en ese sentido. No, no es que haya más, ¿no? Es que ahora parece que me, me, todo me sale mal. Hombre, tampoco llega tanto, pero sí que es cierto que al menos durante un cierto tiempo no necesariamente muy largo, pero durante un cierto tiempo te dan bofetadas por todos lados, ¿vale? La segunda, que es por qué aumenta mi karma, ¿vale? El karma que genero, genero más karma cuando entro en camino espiritual. Eso tiene que ver con la responsabilidad. ¿Verdad que cuando hay un, un niño mal educado, evidentemente, que va y te da una patada en la espinilla, no lo matarás, ¿verdad? <ríe> Quizás ganas tienes, pero no lo vas a hacer. Entiendes que es un niño, es no, yo no te diría inocente la palabra, pero sí que no es consciente de lo que está haciendo, tiene que aprender que eso no está bien, que eso hace daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el castigo que él se le pueda dar, tanto tú como sus padres o quien sea, no será nunca, enorme simplemente será como para avisarle oye esto no hay que hacerlo vale esto en el plano jurídico todos lo sabéis que hay eximentes cuando alguien roba mata o hace algo o algún crimen hay una serie de eximentes que hacen que la pena sea menor si hay una serie de situaciones yo no es que las vea justas muchas veces ¿eh? porque eso de porque estás borracho y has matado a alguien con el coche por ejemplo hay la eximente de estar, eso, bebido, yo para mí es un haría más fuerte. Pero bueno, eso ya es cuestión personal. Bueno, pues lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando estamos en el camino común, somos ignorantes de las leyes cósmicas. Y eso está clarísimo. No tienen ni idea de qué está pasando, del por qué pasa. Y entonces, evidentemente, ¿m? al igual que al niño que da una patada se le castiga, se le intenta corregir, pues en el camino común también, evidentemente, vamos generando karma que luego lo vamos pagando en las diferentes vidas. Pero, ah, y cuando entras en el camino de crecimiento personal parecido, ¿vale? Quizás generas un poco más de karma porque eres un poco más responsable, estás aprendiendo parte de las leyes cósmicas de manera egoísta, pero parte de las leyes cósmicas ya empiezas a entenderlas o aprenderlas de alguna manera. Entonces, ya no eres tan ignorante, ¿vale? No eres tan ignorante. Con lo cual, ya es como si no fueras un niño, sino un adolescente, que ya se le ha dicho muchas veces que como pegue patadas a alguien le van a dar un, ma un, un manotazo a él, ¿vale? Porque se lo van a devolver. Pues algo así. Entonces, digamos que se te pasan menos cosas, no se te dejan pasar las cosas. Si te equivocas y uh, o sea, creas algo negativo hacia alguien, generas un karma más fuerte, superior, a cuando estabas en el camino común. Y, evidentemente, mucho más fuerte todavía si estás ya en un camino espiritual. Porque en un camino espiritual, vuelvo a decir, se supone que en tu intención está el ayudar a los demás. Y una de las cosas que haces es aprender las leyes cósmicas. Consciente o inconscientemente, no te preocupes. No estamos hablando de tener que estudiar sesudamente. Pero sí que vas aprendiendo cada vez más cosas, más cómo funciona el universo y las leyes básicas acabas sabiéndolas. ¿Sí? Y entonces, si te las saltas, las transgredes, ya lo haces, como se dice en, en el en lenguaje jurídico, con dolo. Dolo. Es, o sea, por mi. Eso, ¿vale? Porque me da la gana. Y queriendo. Y entonces, el, el castigo tiene que ser. El castigo, la corrección, más que castigo, ¿eh? la corrección tiene que ser más fuerte, más claramente fuerte, para que te enteres de verdad de que esto no puede seguir así. Y además se suele venir la corrección antes. Muchas veces en el camino espiritual, el, si generas una acción negativa, ese karma generado, no se espera a la siguiente vida o a otra vida, sino en la misma vida ya recibes, ya ves los resultados y por lo tanto recibes la parte negativa para aprenderlo, no siempre, ¿eh? a esto se le llama karma inmediato, pero vamos, esto aumenta, el karma inmediato va aumentando y además pues también el karma postergado porque no tienes demasiado y no puedes arreglarlo todo en una vida, pues se va alargando y se va poniendo, pero siempre será más fuerte debido a eso, aquí sí que aumenta el karma, en esta segunda fase, el por qué ¿Vale? Pues aumenta el karma porque eres consciente, básicamente. ¿Vale? Por eso decía que son dos apartados diferentes dentro del mismo tema. Espero que os haya servido la explicación, os haya sido útil y bueno, podéis preguntar, comentar y preguntar cualquier cosa en los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.